Que la gata te olió y volvió a la... Ahí casa. estamos. Bueno, <coughs> momento sincrónico. Estamos en el aire. Y acá con Sofi. Hoy se me hizo un poco tarde en el día para el momento sincrónico. Eh, en realidad quiero hacerlo más durante el día, pero se fue retrasando. Y ahora estamos acá. Eh, si alguien se topa accidentalmente en este momento, con este momento sincrónico, y quiere entrar a la sala Zoom... Eh, para los que conocen Zoom, este es el número de sala, acá, 138 y, y los que no conozcan Zoom, se pueden descargar en zoom.us, fácilmente la aplicación, y ahí entran con este código de sala, y acceden, y ahí podríamos interactuar, no sé, yo ayer le dije a mi amigo el, Bru el, Bru el Brujito Maya, que... <ríe> Gaby, que pase algún día, hacemos un live compartido y eso lo vamos a hacer seguramente un día de estos y va a ser muy divertido. Eh, tenemos que elegir un buen king para eso, puede ser el mono. Eh, nada. Eh, no, no, no me pensé una reflexión particular Qué hoy, bueno. reflexionando Yo al, al inicio de la cosa A ver, eh, vos tenés algo que decir así como puntual ahora que quieras largar. Yo te quiero preguntar, ¿qué es hoy? Perfecto, entonces eh, a eso vamos a ir ahora, que es el día hoy es el día Viento Lunar Blanco. Ajá. Sí, acá vemos el sello Viento, ahora vamos a ver bien porque preparé ahí los dibujitos. Eh, eh, la particularidad del Viento Lunar Blanco, por un lado es el KIN de Argentina, digamos de la Fundación de Argentina, y por otro lado es el King de Lionel Messi, para quienes les gusta el deporte del balón pie. ¿Eso es un almohadón? Eso no es un almohadón. Eso es un pulpo. Todos los almohadones que tenía eran raros. Así que hoy con este pulpito acá, como la presencia de la mujer pulpo y el pulpo, vamos a encarar este momento sincrónico. Eh, modalidad trasnoche. <risa> que este es de trasnoche, y, ¿será porque es apto solo para. ¿Cómo se dice eso? Después de las 10 de la noche. Y como me afeité también y, y me parezco un poco a mi hermano así afeitado, voy a decir: ¡Vamos! ¿Hoy <risa> okay. se trabó? Ah, no, se no sumó es que se sumó a alguien ahí. Hola. Bueno. Entonces, estamos aquí en el momento sincrónico. Bien, bien, bien que se puedan. Ah, eso, vamos, muy bien, acá mi asistenta. Este, vamos a, quiero dar un tiempito para que si alguien más se topa con este momento sincrónico pueda acceder a la sala Zoom por si tiene ganas. Este, y no va a ser muy largo hoy, como venía siendo los días anteriores, este momento, porque ya es tarde, pero ¿qué pasó? que vi que la luna está en la puerta que estuve estudiando hace un rato. Ah, mira Bueno, eso lo tenemos preparado también para compartirlo. Hoy voy a contar sí. algo, mira vos, que tomás clases de galácticas, de sincronario galáctico, bueno, otra vez, eh, te quiero contar algo para que aprendas algo nuevo. ¿Ah, ¿yo? ¿Yo te sí. Te quiero contar algo para que aprendas algo nuevo, y es lo siguiente. Hoy vamos a mirar... Porque además les cuento a los que vean este video, a los que vean este video, ahora en vivo o en otro momento, que además de dar el kin del día, yo vengo contando y compartiendo mucha información de, de la ley del tiempo y del sincronario de 13 lunas. Son como mini clases también. Entonces, eh, sirve ver también los videos de, de días anteriores, porque te enterás de cosas y además flasheamos cosas lindas. Y, y también de, gradualmente vamos a ir incorporando la participación de, de otros seres. Y algo que te quiero mostrar hoy es, mira cómo se ve eh, el calendario perpetuo de 13 lunas, como que tiene una, una cosa así armónica y estética que emana a simple vista esto que yo te contaba de rojo, blanco, azul, amarillo, cada semana es de un color lo armónico que es ver a que todos los meses tienen la misma cantidad de días, y que hay 13 meses en un año, ¿sí? entonces, eh, si fuese domingo, el primer día de la semana, que no lo es porque tiene otro nombre, pero vos dirías, el primer domingo de la luna cristal ya sabes que es el día 1, o decís, el, el 15 de la luna galáctica sabes que es el domingo, pero no es un domingo, lo llamamos DALI, y eso un día de estos lo vamos a charlar de A qué se refieren los nombres de los días de la semana ¿Qué da hoy? ¿Siento? Ahora vamos ahí, pero primero te quiero contar otra cosa eh, No, no tengo mucha paciencia Bueno, esta secuencia rojo, blanco, azul, amarillo Ese ciclo básico de cuatro Lo llamamos armónica uh -huh. ¿ok? Eso es una armónica y en el solkin que vos ves acá, ¿ves que están los hexagramas agrupando a los sellos de A4? Esas son armónicas, hay 65 armónicas en ¿Cómo el solkin. ¿Eso es una armónica? Sí, no, pero ahora deja esa parte, mira acá, rojo, blanco, azul, amarillo. Hoy que estamos acá en viento, tono 2, estamos en la armónica 1, esto que está abajo del... Del cuadrito, ese número, 1, acá 2, acá 3, ¿ves? Acá 4. Ese es el número de armónica. espera eh, Ese es el número de armónica, ¿okay? Estamos en la armónica 1. Pero además hay algo que... para Tengo que correr esto para que lo puedas ver. La armónica 1, además de que estamos en la onda encantada del dragón y iniciando un nuevo giro galáctico... Ah. Porque ayer fue de 260. No, ayer fue quin 1. Vos no estabas porque estabas cantando en la terraza. Ah. Pero fue quin 1. Y empezó el giro galáctico y la onda encantada del dragón. Eh, es la onda encantada del dragón que es nutrir el nacimiento. ¿sí? Entra lo nuevo. Y la armónica, tenés que ver acá, que está en esta célula que se llama entrada. Entonces, siempre la armónica que va de dragón a semilla corresponde con esta célula entrada y dice formar o comunicar. Entonces hay una forma de leer el significado de una armónica que es muy lindo porque si vos te fijas en el sello en el que se completa la armónica siempre es amarillo y en este caso es la semilla y se toma la energía de ese sello para darle eh, el significado a la armónica. En este caso y combinado con su tono acá está el tono 4 que son estos cuatro puntitos que se ven ahí medio claritos eh, entonces vení que te estoy explicando es una pausa chau. un momento vino a saludar a Eric no pero se, bueno, lo ves después en el video eh, Chao, Eric no, que todo ah, igual estamos hablando bajito, ¿no? no. ¿No? Ok. Y acá... Se dijo el pulpo en la cabeza. Sí. Se y acá... el pulpo del cerebro. Sí, me está masajeando. Acá el tono 4 de la semilla es el tono autoexistente y, y tiene que ver con la forma. ¿A qué voy? A que esta armónica 1 se llama informar o comunicar el florecimiento, porque completa en la semilla, de la forma, que es el tono 4. Uh -huh. Entonces estamos dentro de esta armónica de cuatro días, que es comunicar el florecimiento de la forma, y estamos en el día 2, y además también tiene que ver con el hexagrama 1 del Li Ching, que ¿Sí? es todo Yang, lo creativo. Hoy es, hoy es, hoy es eso. Todos estos cuatro días, ves que agrupa cuatro días. Ah, Todos esos cuatro días ¡Claro! es ese hexagrama. Como son 65 armónicas en el todo el sol King, los 64 okay. hexagramas codifican a 64 armónicas y la del medio, esto es muy interesante también, la del medio no tiene codón, ¿sí? ni runa, y es el centro del vacío. Entonces esto, como el Solkin tiene muchas lecturas, esto también es fase tiempo y fase espacio. O sea, todo con lo que va por acá hasta que llega al centro... Es tiempo y lo que después del centro es el espacio. Y el centro mismo del Sol King es el vacío desde donde se pulsa todo. Pero eso dejémoslo ahí. Otro día lo seguimos sí. desarrollando porque ya veo que querés pasar otra cosa. Es que es mucha información. Bueno. Te agradezco igual. todo este agradecemos. Bueno. No sé si habrá gente que entiende como más sí, rápido que yo. <risa> <risa> ay, ay, ay. <risa> Pero para eh, mí somos todo, Como que necesito quedarme con cada cosa un millón de años. Está bien, igual que me regules. Eh, estamos ¿no? acá, en el King 2, uh -huh. que es el viento tono 2. Uh -huh. y, y estos cuatro es lo que decía, que es la primera armónica codificada con el Codón 1. Ahora vamos a pasar acá. ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es esto, por Dios? Bueno. Vas a, ¿Vas a explicar eso? Sí. Me voy a traumatizar. No. ¿Qué hago? Te traigo agua. ¿Querés? Sí. Dale. Oh Hoy función tras noche de momento sincrónico, pasan cosas diferentes. Eh, esta es la onda encantada del dragón. Ayer expliqué un poco en qué consistía el código Pulsar. Y. El código pulsa tiene que ver con, dentro de lo, del orden cíclico que se aplica, por ejemplo, a la secuencia de 1 a 13, en 13 días, un ciclo de 13 días, esa sería la parte cíclica de la cosa. También está la parte sincrónica, gracias. También está la parte sincrónica. ¿Este es dragón? No. Este es dragón. Sí. Este, perdón, soy tu alumna más bruta. <risa> bueno, espera. <risa> es para que aprendas a enseñar bien. ¿Y este? Espera, ¿por qué no te ven a dónde enseñar. Ah, más? perdón. Eh, eh, lo que estaba explicando es que los 13 tonos, como una secuencia de 13 días, son un aspecto cíclico. ¿Ok? Uh -huh. Puedes conseguir que es un ciclo de 13 días. Uh -huh. Y el pulsar tiene que ver con lo sincrónico. ¿Qué es lo sincrónico? Uh -huh. Es la resonancia que se crea, por ejemplo, a través del color. Lo que vincula. Ah. A, por ejemplo, hoy que es un día blanco, ves que está la línea con el otro blanco y, y con el otro blanco, y, y vuelve. Y eso es un pulsar ah. eh, que es como que esto está simultáneo, aunque se da en el tiempo, hay una energía que está en simultáneo en estos tres puntos de tiempo. También. ¿La gente ve tu pulsar cuando lo mueves? Sí. Entonces, okay. como ayer expliqué un poco la, la cuestión pulsar, eh, dije que los blancos en esta onda encantada refinan la primera dimensión de la vida. Mm. ¿okay? Porque la energía del sello blanco es refinar, y el tono 2, 6 y 10 es el pulsar de la primera dimensión de la vida. Bueno, no me voy a explayar mucho ahí, pero... Lo que sí voy a decir es que hoy es el tono 2 del, del viento, que es la polaridad, el tono 2 de la comunicación del espíritu, entonces es un día en donde se experimentan polaridades, desafíos, y estabilizar los desafíos a través de la comunicación, de la palabra, del aliento, de comunicar el espíritu, y eso durante la onda encantada, hoy ya estamos pulsando con, dentro de cuatro días, cuando sea enlazador de mundos rítmico que es el que iguala la muerte, es el, el, el enlazador de mundos, y el tono rítmico es el que equilibra y el que organiza, y después se va a ir al perro planetario, que es el poder del corazón, del amor incondicional, eh, y es el tono planetario de la manifestación. Entonces lo que está sucediendo hoy es que ya desde la polaridad de la comunicación y del espíritu nos empezamos a organizar para enlazar mundos y manifestar el poder del amor incondicional eh, y la lealtad del perro. ¿Sí? Mm. ¿Te gusta eso? <risa> sí, me gusta. Ok. Eh, y esto es dentro de la luna solar que estamos hoy. Que mm. en... okay, empezamos acá, ¿no? Esta fue la primera transmisión y hoy justamente este es el poder oculto del viento lunar. Sí porque son ocultos, y el dragón magnético y el sol cósmico son ocultos también. ¿Este qué era? Tormenta cristal. Entonces hoy es el día 25 de la luna solar, día Cali. Este, es, este plasma radial tiene que ver con el chakra sexual, está en el centro de la semana, y, y en el gregoriano es el 31 de marzo. ¿Okay? ¿Por qué estos tienen el alien este? Bueno, eso lo expliqué ayer porque son... Portales de activación galáctica, hoy ya no, por esto que está acá, ves que son los que tienen eh, verde. Ah, oh, mira. Ok. Sí. Dame un traguito de agua. ¿Y podés contar el, el versito, este King? Uh -huh. Eso voy a hacer ahora mismo. Primero, decirte que, que vos no viste en estos días que hacíamos esto también que mandamos un pulso a la zona correspondiente con el sello del día. Un pulso de conciencia, de sanación, ahí tenemos... Sí, no una sé si Japón, Japón está acá. Mm. Acá tenemos una parte de Australia, Nueva Zelanda, Indonesia, eso, mm. ahí, a ver, contanos si querés ahí, mira, te doy audio por si nos querés contar qué país también está en esa parte. Acá está, para, ¿cómo te llamas? ¿Dónde está tu nombre? Ah, eh, Belén decía por ahí. Marianela. Sí, pero no te puedo reiniciar el audio, no sé por qué. Bueno. Ahí les escucho. Súper ah, interesante eso. ¿Qué países ves ahí en la zona del viento? Tiene que ser como el oeste de Australia, Nueva Zelanda. Es raro la división porque eh, ahí eh, está recto, digamos. Ayer justamente lo usé, porque está en diagonal, está más abajo de, eh, de Ushuaia, más abajo. Entonces, puede ser que pase por... Abajo de África, que está Mongolia, Zambia... No, eso, eso, está, eso es acá, eso es donde está el mago. Pero tenés hacia. que ir más a la derecha sí. y ahí te Nueva Zelanda y Indonesia después de India India China sí por ahí tal vez parte de China no esto de acá es China pues, sí, sí esa parte de abajo es China y después sí de Japón Japón está acá en el enlazador de mundos Ajá. Mm. China entonces mira qué loco una sí, parte sí. de China y estas islas creo que son la de Indonesia y toda esa zona. Ok. La parte de abajo es China y después sí, viene Japón. No, otro Japón en el, en de Japón. Ah. colega también. Japón es enlazador de mundos, sí. Ya, qué loco. Una sí, parte sí. de China. Y estas islas creo que son la de Indonesia y toda esa zona. Sí. Uy. Ah, esa era mi voz. <ríe> Yo pensé que era. Está bien, gracias Marianela. Buenísimo, seguimos adelante entonces. Eh, también esto, ¿no? En la mano derecha, en el dedo medio de la mano derecha es el viento. Y, y estos días siempre vengo como contando que eh, la cosmología del encantamiento del sueño teje nuestros cuerpos de 20 dedos y manos y pies con el planeta en este icosaedro y con el sistema solar. El viento y tierra son urano. Entonces hoy es un día de, también con cierta energía uraniana, que es el viento, urano galáctico cármico se llama. Eh, okay. Esto es el olón planetario, el olón humano, olón es entero. Bueno, vamos a ir al kin del día entonces. <risa> con el coronavirus de fondo. Sí, es para sellarlo. Es para sellarlo, para que no sé dónde poner esto, para que no tape. Y, y cómo ahí está eso eh, ahí. no, si lo pones muy para arriba se te pone horizontal ok, ahí estás bueno y el versito este es el oráculo de la quinta fuerza del día de hoy eh, es un día viento, lunar, blanco el versito del poema del, fin del de polarizo con el fin de comunicar Estabilizando el aliento. Sello la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la atemporalidad. Se bajó el audio, dice. Se ha tapado. tapando. No sé. Gracias. A ver ahí. Eh, entonces, polarizo con el fin de comunicar, estabilizando el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono lunar del desafío, me guía el poder de la atemporalidad, que es este maguito acá, que es el poder de la temporalidad, el poder guía de hoy. ¿Y, Será por eso que hicimos la transmisión a cualquier hora del día. ¿Y cómo relacionas vos eso con hoy? Es como que... Este es el código sincrónico del día, el código que nos sincroniza. ¿En qué nos sincroniza? En la comunicación. Viste que hoy nos comunicamos, que tuvimos unas charlas uh -huh, uh -huh. y que las charlas eran un poco acerca de los desafíos uh -huh. que había que estabilizar, viste, uh -huh. y, de, y un poco acerca de buscarle el espíritu de la cosa. Sí, el que la inició fue mi hermano, Ajá. que es tierra. Y, y vos sos tierra y yo soy tierra también. Entonces somos los análogos del día que nutrimos con la energía de evolucionar la navegación a la comunicación y a que se estabilice el desafío. Y, y el desafío del día, además, el antípoda, la energía antípoda, la energía que te desafía hoy para la comunicación es el humano, que es el libre albedrío. Viste, por ejemplo, que en lo que charlamos hoy tiene un poco que ver con la libre voluntad uh -huh. y al mismo tiempo cómo estabilizamos la libre voluntad en función de, sí. por ejemplo, la convivencia en la cuarentena. Uh -huh. Ajá. Y, y también, qué linda foto que tiene, la viste es como que te tira, parece una estampita. Sí. <risa> Alma, sí. Alma Bhakti, tenés una foto re linda ahí en tu Zoom. Eh, Me da impresión la imagen del, del virus que pusiste. Ah, bueno, es para... Es para sellarlo. a ver qué dice, amor, fa, amor familia dice. Eh, ah, igual pueden ser florcitas también. Pero da... y, el, y el poder oculto de hoy que es la tormenta cristal y es la cooperación. ¿Te das cuenta como, viste, sin ni siquiera vos y tu hermano, por ejemplo, saber que eso está ahí necesariamente? El uh -huh. oculto del día era la cooperación en la transformación a través de la comunicación. Uh -huh. Entonces esto estuvo, podemos atestiguar que estuvo presente. ¿Y el desafío aquí. es el humano? El antípoda es como la energía que te desafía como desde enfrente, que también eso te da un cierto equilibrio. ¿Y, ¿Y cuál es la energía que nos desafía hoy? El humano, el influenciar, el libre albedrío, la sabiduría del humano, ¿no? ¿Y esto qué es? Y ese es el tono 12 de la tormenta. Ok. Ah, de este. Uh -huh. Porque los, estos cuatro tienen todos el tono del día, que es dos, tono lunar, y el oculto tiene el tono 12 que es el que se complementa con el 2. ¿Y este es cómo empezó? No, no, no. ¿Cómo empezó? ¿Qué? Eh, la onda, encantada. No, no, no. La semana. La semana, la semana justamente, la semana. sí, porque es el oculto, la primera transmisión que hice era en tormenta cristal. Sí, bueno. Y vamos un poquito al mapa del diseño humano también, para ver que ya entramos en la línea 3 de la puerta 21, que es la, es la energía de Alberto Fernández, el presidente <risas> que está por cumplir años, y que ya entró su línea ahí. Pero ¿dónde dejé el reguichi? No sé, creo que lo... Ah, mira, lo tenemos acá. Tiene gachitos. En el Rey Chin se llama Impotencia. En realidad hoy había pensado, no, pero lo voy a hacer el día del cumpleaños de Alberto, voy a leer su, su diseño humano en vivo, para Alberto y para todos los argentinos. Hace un rato estaba en la terraza descolgando la ropa, y alguien de la nada gritó, te amo Alberto, <risa> está todo el mundo renotizado. Eh... Hoy es el King de Argentina y de Lionel Messi, y entró el cumpleaños de Alberto Fernández ahí en el diseño humano, que todavía no es, pero que está llegando. Y la línea, en la puerta 21, es la mordedura tajante, la puerta del cazador. Dice, fíjate esto que albertiano que es. El necesario y justificado uso del poder para superar interferencias persistentes y deliberadas. Re. Es una puerta reariana La línea 3, impotencia, dice... Donde los justos están condenados a una vana confrontación con fuerzas superiores. Uh. Uh. Donde los justos están condenados a una vana confrontación con fuerzas superiores. Neptuno en exaltación dice la derrota como una humillación que a menudo solo es posible aceptar con el abuso de alcohol o drogas a menos que uno siga su propio camino en el aspecto material, la destrucción del ego por fuerzas superiores. O sea, habla mucho de encontrarse con fuerzas superiores. ¿eh? Y le, el Júpiter en detrimento dice el retiro total, falta de voluntad en lo material para de este modo proteger su ego. Habla mucho del ego, de la interferencia y de lidiar con fuerzas superiores y no, la, la línea 3 es una línea la hoja que de adaptación, en donde la mecánica tiene que ver con la prueba y el error acerca de cómo controlar, pero además la puerta 21 es una puerta tribal, que es la encargada de decir un poquito en la tribu cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, es la que marca un poco en el entorno tribal eh, los lineamientos que podemos ver en cualquier tribu, ¿no? que comemos de una manera, que nos vestimos de una manera o que tenemos ciertas costumbres, que es lo que hacen permanecer como la tradición tribal. Y la puerta el rol de la Puerta 21 es un poco como marcar también eso, ese rol, es como el gerente un poco de la situación. Eso es el sol, pero. ¿Qué querías mirar? La luna. Vos? La luna entró en este momento, está en la puerta 52, que es la meditación, el templo, la quietud, y está en la línea 4. ¿Quieres buscar la línea autodisciplina. 4? Autodisciplina. Eh, autodisciplina. Ok, sí. Dice, inacción temporal y autoimpuesta en beneficio de la evaluación. Es recuarenténica. Sí, es muy cuarenténica, es una puerta de cáncer. Y lo que está buscando es a la puerta 9, ves que la puerta 52 uh -huh. está apuntando a la puerta 9, que es el foco. Entonces la puerta 2 te da quietud, pero eh, está siempre pensando como a dónde poner el, el foco. Así que bueno, esa miradita breve vamos a hacer hoy. ¿ok? Ah, ¿Se puede ver la línea 4 en este libro? Eh, sí, sí. Acá en lo que yo miré recién, que está el, el rey bichinga acá. Toma, querés leerlo? No, nunca entendí esta parte del libro. La línea 4. Saturno en exaltación. Nunca entiendo eso. ¿Puedes explicar un poquito? Otro día. Bueno. La autodisciplina y la contención perfectas que afrontan las tentaciones impulsivas con soltura y sabiduría. Como tipo la gente que escuchas de la terraza gritando, Alberto, te amo en el medio de una cuarentena, donde te tenés que quedar en tu casa, calladito la boca. Bueno, no calladito no. la boca, pero quietito, ¿no? Como y lo, y lo... <risa> ¿Cómo hay que quedarse quietito? Y en su casa. Y bueno. <risa> pero la gente está con soltura y sabiduría pasándolo. Ah, eso claro. digo. Okay. Y debe estar Saturno en exaltación, porque Pará. está y... Saturno. En... No, no. Bueno, no sé. Y dice, no, eso es, si pasa Saturno por la puerta 52, entonces cuando pasa uh, por la línea 4 se, se fija en ese aspecto. Okay, comprendo. Eh, y para el negrita que dice, okay, la ya, energía para la restricción. La, la energía perfecto. para la restricción que recorre, que reconoce Recono el valor de la inacción y el enfoque. Ah, ok. Entonces Saturno, porque Saturno como, eh, es así como que te, es medio rígido, te pone en un estado de inacción, y, y, pero te ayuda a que reconozcas la necesidad de eso también. Y el otro aspecto, es re cuarenténico también, Júpiter. Aunque es consciente de la necesidad de un control con principios, basado en el entendimiento de las condiciones, existe una tendencia debido a su expansividad natural a la duda y al desasosiego. Energía inquieta y dudas cuando sufre restricciones. Muy cuarenténica esta línea. Energía inquieta y dudas cuando sufre restricciones. Como que pasan o, las dos o sea, cosas. ¿no? O o comprendes la limitación, para como dice la parte de arriba, dice... La energía... reco o reconoces el valor de la inacción y el enfoque, o te pones todo inquieto y dudas de por qué tenés que estar en este estado de quietud y encierro. Y son esas polaridades también que están muy presentes hoy en día, para todo el mundo. Pero eso es la Luna, es un tránsito breve, pero igual también, esto que lo mencioné un poco el otro día, y tal vez mañana vuelvo sobre esto, que hay muchos planetas ahí, Marte y Saturno están en la puerta 60, que es la puerta de la limitación, y ahora están en plena conjunción ahí, Marte y Saturno, eh, en la puerta de la limitación, que está acá la puerta 60, y que también es presión para... Eh, aceptar la limitación y solo se puede trascender a partir de aceptarla. Entonces te dice, no busques cómo superar la limitación porque te vas a encontrar con otra limitación, pero si la aceptás, ahí la vas a poder trascender y entonces eso te va a llevar como a, a otro estado. Y, y Júpiter está prácticamente en conjunción con Plutón en la puerta 61 acá, presión para resolver el misterio, para pensar, entonces por eso hay tanta hiperactividad mental en búsqueda de respuestas también en este momento, porque hay mucha presión para eh, descifrar el misterio. Mm. Sí. Claro. Eh, y bueno, Neptuno, digo Urano, está ahí siempre todavía en la puerta 27 de la nutrición, buscando valores, buscando los valores correctos con qué cuidarse, cómo cuidarse, cómo cuidarnos. Bueno. cómo nutrirnos y está trayendo aspectos inusuales acerca de cómo nos cuidamos. Y Neptuno está en la puerta 22, en el plexo solar, poniendo un poco de nebulosa en el campo emocional y en lo que representa nuestra apertura emocional hacia el entorno. Y Venus está en la puerta 8, eh, preguntándose cuál es mi contribución y buscando los, los contrastes y poniéndole el arte también. Mm. Eh, y la, la dirección estética a la, a la cuestión de cómo puedo expresarme mi dirección creativamente y hacer un aporte a los demás. También por eso hay mucho live, mucha gente también expresándose artísticamente mm. en las redes en este momento. Eh, y ya que estamos, bueno, recorremos toda La tierra está en la puerta 48, que es el pozo, la profundidad. En mi bolsa que es tu sol, entonces quiere decir que estamos opuestos a tu cumple en, el, en la órbita uh -huh. solar, eh, que es también la, la búsqueda de profundidad para aportar soluciones, y los nodos lunares luego están desde hace poquito en el centro G, que es todo acerca de dirección, identidad y amor, y están en dos puertas del amor, que es el amor propio en el, en el nodo sur, y el amor a la humanidad en el nodo norte, no como que los nodos siempre son una trayectoria que va de sur a norte, y en donde la puerta 10, que es la pisada, que es la conducta individual, cómo me comporto yo, con mucha mirada puesta en cómo se comportan los demás, la conducta, el comportamiento, el amor propio, eh, y también eso yendo a lo que es la conducta colectiva, el amor a la humanidad, los ritmos que llevamos también, todo eso está en el entorno. Okay. ¿Y por qué están las dos líneas así? Eso es un nivel muy avanzado que ahora no vamos a abordar. Así que bueno, amigues, este fue el momento sincrónico, este es el momento sincrónico de hoy. Mira, no solo tiene una, una foto con estampita, sino que cuando prende la cámara también está en un estado bastante... <ríe> ¿Cómo <ríe> tipo, hace para que le no aparezca sé. así? Sí, a ver, ¿querés decir algo, brother, ahí, Alma ti Buenas noches, comando, familia. ¿Cómo estás? Muy estás bien. todo celestial. <risa> está acompañado de Balum. De Qué sí. bueno. Si quieren poner imagencita donde dice abajo, stop video, uh -huh. hay un menú desplegable. Y ahí ponen... ¿Qué? Acá decís en el, en el Zoom. En el Zoom, sí. Stock video. ¿Y stop, eso que stop te tira una imagen? Video, dice detener video, stop video. Y ahí hay un menú desplegable que dice choose virtual background. Elegir. Wow. Y ahí tocan y pueden poner, no sé. Ocultar, ocultar panel de video ¿no? no. No. Bueno, lo voy, a, lo voy a explorar. Lo voy a explorar. Ahora, no lo voy a hacer ahora porque no lo veo lo que me contás, pero ahí Esperá que me, me fui a cualquier lado. Pero está buenísimo. O sea, vos me. Después si querés me escribís eso y me contás cómo hacerlo. Sí, Ahí les mando la no. me de pantalla después. Dale. Dale. Bueno, nada, aquí estamos entonces. ¿Qué querés decir vos para el cierre de la transmisión? No sé. Me siento presionada cuando <ríe> que diga cosas. Bueno. Nada, terminamos con este pulso así del puente arcoíris circumpolar y el símbolo de la paz en el centro del planeta, tirando como una buena energía para la Tierra, de sanación, que en general, bueno, charlábamos en la cena que las enfermedades también son eso, ¿no? Las enfermedades son sanaciones, o sea que el cuerpo muchas veces activa enfermedades para sanarse, y tal vez es eso lo que está pasando ahora a nivel mm. planetario también, la Tierra se está sanando. Ah, bueno, ahora me dieron ganas de decirlo. ¿no? Decirlo. Que yo en general trabajo con, ¿no? con personas con afecciones y tal, y, y siempre hablamos de esto de que yo les cuento que en realidad un síntoma o una afección eh, es una forma de cuidarnos de algo y de decirnos algo que no pudimos escuchar de otra manera, ¿no? Y me parece muy sincrónico que este virus esté atravesando todo el planeta y atravesándonos a todos para decirnos algo y cuidarnos de algo que de otra manera no pudimos escuchar. Ajo. Sí, pienso eso. Pienso que eso es en gran parte lo que está sucediendo. Bueno, gracias, amigues. Gracias a vos. Buenas noches y... Y ahí nos estamos viendo.